¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy SlayPintores y aquí estamos con el nuevo sorteo de los legendarios del vigésimo aniversario de Pokémon. El Pokémon legendario del vigésimo aniversario que toca este mes es... Meloeta, el legendario culto de los juegos de Pokémon blanco y negro en el 2012. En 2013 se hizo un evento especial donde fue repartido en tiendas donde se pudiera comprar el juego. Este Meloeta en concreto fue repartido a través de Regalo Misterioso en diciembre del 2016. Viene con el EOGF y el ID 12016. Tiene la habilidad dicha y los movimientos, ataque rápido Confusión y canon. No tiene un cuarto movimiento. Nintendo lo repartió a nivel 100 y con PP máximo, pero yo lo regalaré con una chapa dorada si lo recoges en Pokémon sol y luna, y con una cápsula habilidad si sí lo recoges en Pokémon Rubí Omega, Zafiro Alfa, X o Y. ¿Y qué debes hacer para llevarte este fantástico melueta? Cumplir las condiciones explicadas en el vídeo de las clasificaciones de los sorteos de mi canal. En este caso es un sorteo de dos estrellas, y en la i de información arriba a la derecha dejaré donde se explica el código de estrellas y la base de este tipo de sorteo. Como sé que muchos terminan escribiendo participo en el vídeo de clasificaciones, voy a explicar las bases en este vídeo. Qué pena, tanto trabajo para nada. En primer lugar, debes estar suscrito a mi canal de YouTube. En segundo lugar, tienes que darle like y comentar este vídeo escribiendo tu nombre de usuario en Twitter y te agradecería que escribieras también, si no te es mucha molestia, la versión del juego donde quieres recibir a Meloeta. Aprovecho para decirte que si no tienes Pokémon Solo y Luna te invito a participar en el sorteo que está a puntito de acabar y que tengo en mi canal. Te dejo el vídeo en la información también arriba a la derecha. En tercer lugar, debes retuitear el tweet que pongo en mi Twitter y que tienes en la descripción del vídeo. En este caso solo repartiré un meloeta, más que nada porque si sorteo tres meloetas y solo participan tres personas no es un sorteo, sino un reparto. Y este tipo de vídeo no tendría sentido alguno. Me queda recordar la fecha tope de participación, podrás participar hasta el día 31 de octubre del 2017. No me queda nada más que decir más que desearles muchísima suerte a todos. Espero que les haya gustado y si es así, dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Y así de paso tienes la mitad de lo que necesitas para participar. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.